Wanderson Adames Núñez resultó con un disparo en la espalda baja en medio de un altercado que se produjo en una gallera en esa ciudad. El lesionado narra lo ocurrido. Yo fui de a buscar a la hermana mía para allá, para el apartamento. Allí ahí ahí la gallera y me topo con el lío. Y yo pongo la persona en la calle y me pongo y, y miro por la vez y ahí mismo empezó. Yo vi el lío, yo ni visitaban peleando, no. peleando. Yo sé que había un viaje de gente y... Un hombre, o sea, yo vi que estaba dando tiro y lo que hice fue Que me mande, entonces me mando para el otro lado de la calle Y cuando me voy a mandar ahí mismo me pegé y tiro Ahí me caí O sea que tú no estabas en la gallera, tú no estabas... No, yo no estaba en la gallera, yo ni adentro de la gallera estaba Yo estaba afuera en la calle ¿Tú no conoces a ese señor tampoco? El viejo no Él dijo que estaban, que, que tú eras de los que le estaban dando golpes, eso es cierto que yo ni lo vi, ahí viejo Y yo yo nada más lo vi cuando Cuando él me dio el tiro, yo estaba en el piso tirado y él, y él salió para afuera como que es un matón para la calle. Que, un, que si él no me dese de tiro a mí ahí y yo me quedo bajado solamente, iba y me mata. Porque no pensaba que yo lo estaba dando y si, sin, él, sin él verme a mí. ¿Y a mí va a usted, claro. Por uh eso, -huh. ese el viejo tiene que estar ahí loco. Eh. Y eso, que él no mató para ir de gente más, porque yo creo que saliendo y corriendo de una vez. Si no estoy que había estado ahí, lo había matado a ese viejo. En este hecho, también resultó herido con varios golpes Luis Ernesto Montero. Este se encuentra detenido y dice que fue para defenderse que disparó e hirió a un joven en una gallera de esta ciudad. No, no, perdí, no había perdido ningún punto, todavía estaba perdiendo. Entonces, aquí, ¿y por qué usted lo hirió a él? Yo no le tiré a él, no lo puse para defender, no, me tenían en el suelo, Para NTN su noticiero regional... Jesús Daniel Villalona.